Hola, hola manos creativas. Por fin, finalmente, se fini, se terminó la remodelación del Craft Room. Sí, finalmente, o oh, eso espero, porque si no, mi esposo probablemente se va a enojar si le digo que otra vez quiero cambiar la habitación. La he cambiado un montón de veces desde, incluso estábamos en la otra casa allá la cambiaba literalmente como cada mes. Pero aquí la he cambiado unas 3, 4 veces, pero ya, definitivamente este será nuestro craft room, tuyo y mío. Así que bienvenido y bienvenida a nuestro craft room. Te llevaré por el detrás de cámara de absolutamente todo lo que he hecho aquí dentro. Y voy a resaltar que aún me faltan 3 cosas por cambiar y es la cortina la computadora y este cajón de acá que ando buscando uno en específico y como no lo he encontrado, pues lo dejé para después. Pero ven y acompáñame a ver todo lo que hice para que te inspires y tú también puedas crear tu propio espacio de trabajo. Antes, así se veía el espacio de trabajo. Tenía un montón de cosas visibles y no tan visibles que necesitaba limpiar. Saqué los muebles, ya que tenía tres muebles muy grandes y hacen que la habitación se vea aún más pequeña. Luego de una ardua limpieza, saqué un montón de cosas nuevas y casi nuevas y decidí hacer una pequeña venta. Todo lo publiqué por medio de mi cuenta de Instagram, así que si aún no me sigues por allí, es tiempo de que lo hagas. Con este dinerito nos fuimos de tienda para Ikea. He quedado muy enamorada de esta mesa. Ahora, luego de que ya las cosas están tomando orden, aquí te muestro el proyecto de las bandejas. He estado buscando estas bandejas apilables desde hace mucho tiempo. La verdad es que existen marcas que las venden incluso... Están en unos 40 dólares en internet, sin embargo yo me compré dos foam board y no me costaron más de 5 dólares. Los detalles para crear esta bandeja tú misma es cortar los cuadros grandes a 13 por 13 pulgadas y los laterales yo corté en 13 por 1 pulgada. Corté doble, o sea, hice que cada lateral tenga dos y lo uní con pegamento. Para el armado, pegué con cinta doble cara directamente al mueble. Y allí fui colocando cada bandeja. Y ese fue el resultado final. Y si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal. Hazlo ahora mismo. Vamos a darle un poco de bling bling a nuestro espacio. Ahora te muestro en detalle todo lo que encontrarás en nuestro craft room. El motivo del cambio fue simplemente por el hecho de que quería la habitación un poquito más despejada. Aquí tenía tres mesas y pues he cambiado estas a solo dos y una es sumamente pequeña que es donde está el plotter. Estos cambios no significa que las mesas que tenía antes no funcionaran. Incluso se pueden utilizar y una de ellas se puede bajar y subir cada lado de la mesa según lo necesites. Si quieres ver los muebles de Ikea que pues he ido comprando a través del tiempo y los cuales me han funcionado muy bien para tener en el craft room, te voy a dejar el video de mi paseo por la tienda en la cajita de información y en la descripción de este video. La antoja, pero nada de eso, le doy tarjeta roja, fue una bonito paradoja, hasta que se no volteó la hoja, ¿Eh? mami eres pura adrenalina, las candelas en el barrio más que gasolina, pero mami veo como a ti te miran, por eso yo me quedo quieto y tú bien tranquila, yo no quiero nada de problema, pa' tú tienes novio no voy a tocar el tema, tú estás bueno pero tú llamas mi quema, por eso ya me fui en la Porsche para la mierda. No me gustó, de eso estoy certero Nací pa' cantante, no fui por Dios Mamá como restos de la otra gente Esa muchacha tiene que tener la mente Pero es mate. Ya quieres de eso con solo mí. Que Dios cuide al que quiera enamorarte Aunque es algo que la mayoría comparte